Output O in Juan oxeme un uyeka Iguan o umastikawa. umashtikawa, ni quagogitac, Jesus Jesús y o kisto. Shikitaca ni Chacon Dios, Iguan umeni me humeni umashtikawa, Juan no kikaque, tlano kisto. Iguan satepano yaque, Iguan Jesús, Ni quajesus o mocuepeque, Iguan o quimitac, ni o kimilwe. tlanan quitemua, guan no kitoke. Rabi kitos nekitlamachti. Canti chanti, Juan Jesús o Kimilwe, Shiwikikan y Juan Shikitakan, y cua conye Juan y Jesús es canchante, y Guanon Jesús y porque yoyeka, que las cuatro de tiotaque, Andrés ignin, Simón Pedro, oyeca de yon mes homen, catlejo tlanoquiton Juan, y guanzate pa iwan y Juan Jesús. Andrés ni manoyajo kitemoto y Igni, catlejitoca Simón, y y Oticas Mesías, quitosneki Cristo o nosotros pespenale de Dios, y bueno que que Jesús, ni Juan Jesús o o Te Teti Simón, Titecone de Juan, Tietos motoca Tisefas, quitosneki Pedro o nosotros o bueno k... Jesús o que llegó y así que estado de Galilea, on paokita quien Felipe y bueno Kilwi, si no wan. Felipe oyeca de pueblo de Betsaida, Janochan Chantian, Andrés y Juan Pedro. Felipe o Natanael y Juan Oquilgue. Yoticacique en de Tecatlemuises o Quisto Hualani, Yuan Oquilog y Techitlanahuatil. Yahuescahuet en Profeta tenueki o Quisquiloque de Yon Tlacat. Y Juan Tlacat y en Jesús y con en José de Pueblo de Nazaret. Natanael o Quisto. Sitla Cuale y Techpuelo de Nazaret. Felipe o Quenanquile. Ni Jesús o kitak Natanael, yowalaya inawak y Nawak o quito. Nyangwitse se kisraelita katlehamo Natanael o kitatlanin Jesús. ¿Qué chismati? Iguan Jesús o Kenankili. Antes se Felipe. Ni cua cauteca y tlanpa y gozquawit, ni Natanael o quito. Tlamachti, te tecone de Dios. Te ti rey de Israel. Jesús el nuestro, en el shuta, en su quinanquili. Por un imitilguin ni con imitita que, el que el y Por unic tinech nel toca. Ocache bohoyintlamantin Tlamantin que yo. Jesús mi coquito. Y pa melasca na mechilvian. Na me tin de Dios tlescosques y guantemosques no pan necatles o ni